sus dueños, la familia Robinson, le han prohibido la entrada a gente muy poderosa, desde artistas hasta políticos y reyes. La isla fue comprada por Elizabeth Sinclair al rey hawaiano Hamehameha bajo la promesa y el compromiso de mantener las islas vírgenes y la cultura hawaiana. Se puede acceder a la isla bajo una petición especial de parte de aquellas personas que estén interesadas en visitarla, sin embargo deben pagar un precio de $2,600 dólares y el viaje está controlado y solo es permitido el acceso a ciertas zonas sin embargo los turistas no pueden hacer contacto con las 300 personas que habitan ahí y eso es lo extraño es muy probable que estas personas tengan una sabiduría un conocimiento y sepan secretos los cuales la mayoría de los humanos ignoran es muy probable que en la parte secreta de esta isla hay una conexión con lo espiritual esto no precisamente es malo pues si se le niega el acceso arriba poderosos y gente normal es para que estos no corrompan esta espiritualidad. De cualquier forma nunca sabremos qué es lo que se oculta en esta isla, pero se autoriza que podrían haber animales y especies raras que tienen una conexión mística con los 300 privilegiados que habitan en esta isla